Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Bla, bla, bla. Si no sé nada de amores, ya no soy de mandar cartas ni mandar flores, las palabras me salen cara, no hablo de dólares, no sé cómo se trata el amor ni yo lo trate bien. Yo lo que trato es que todo esto se sane una vez Trata de curar las heridas que tengo en la espalda Y basta con la mentira que decía cuando ella mira la cara Si yo no sabía qué decir cuando pasaban las tantas Si no sabía cómo decir que esto terminó en una farsa Te, te, te, te, termino en una parda, to, en una parcha Que toque tote en una parcha en una parcha Que toque termino en ah, una parcha Si no sé sí, no sí. ah. nada de amores, ya no soy de mandar cartas ni mandar flores. Las palabras me salen cara, no hablo de dólares. No sé cómo se trata el amor, ni yo lo trate bien.